0 en 3, 2, 1. Réplica por vos o por mí. Ojalá esto tenga fin. Que me alcanzaste por skill. Ahora pedí perdón y darle las gracias a Juan oh, Mira, a Juan no le doy las gracias. Está sentado ahí, gracias a mi suspicacia. Oh, Con esta mierda me relajo. No solamente ustedes, Togiles también tienen trabajo. También tienen trabajo, no te preocupes, sos de esto, no te van a votar bajo oh. Que te vaya al carajo por sobrevalorarte, están cagando mi trabajo. Nadie ¡Oh! sobrevalora a nadie, pedazo de gato Aparte vos por quién tenés un contrato Yo siempre soy de los nuevos Público competidor jurado por los huevos oh. Otra vez dijiste lo mismo No seas estúpido, se nota que no sabes. Si vos solo estás por lo que es Si no estás acá por el talento, es por el nombre que te dé Oh. Aparte, le pongo provecho Cuando tengas mi capacidad ¿Qué mierda habrán hecho? No oh. me vas a ganar? Mejor quédate a la tumba Este campeón nunca Si no tiene talento lo ven con lupa Soné le puso un doble tempo Y él lo fluyó como un bumba Ay. Claro, lo fluyó como un bumba Y espero, porque acá arriba hago lo que quiero oh. Aparte, yo ni lo juro Hoy me pusiste un beat Ya no llora ninguno oh. Ya no llora ninguno, si no sé si me expreso pero que Tengo el flow de peso ¡Oh! Es verdad, también lo hizo para vos y de eso Pero no te preocupes, son ellos los que cagan eso ¡Oh! Son los que cagan eso Pero todas la gilada se cae ¡Oh! por su peso ¡Oh! ¿No estás nervioso? salir sin eso En el descenso la gravedad con vos tiene peso ¿En serio no notas mi arte? Que soy nervioso si te lo dos Soy yo el que no deja de mirarte ¡Oh! Que yo estoy nervioso si vos sos el que sos grande Pero yo el pequeño que siente que todo esto se espante ¡Oh! Todo esto se espante? de mierda, no seas cosa rara a ver a la gente que le parece esta gilada ya la hice en 2013 ¡Sí!